Vega Móvil tiene el mejor plan de financiamiento de la República Dominicana, Flexipago, el plan de pago de tus sueños con cuotas irresistibles, donde puedes dividir el valor del vehículo en tres partes. Primera parte, el inicial, desde un 20%. Segunda parte, el financiamiento de un 40%. Tercera parte, el otro 40% para el final del préstamo, es decir, esta parte funciona como una línea de crédito, donde solo pagas los intereses sobre el capital. Y estos intereses están sumados en cada cuota del financiamiento. A los 5 años tendrás 5 opciones para saldar este 40%. Primero, renovar tu vehículo con nosotros y con el valor de una tasación podrás contar con un balance a tu favor y utilizarlo para tu nuevo vehículo. 2. Puedes ir abonando durante la vida del préstamo cuando gustes, sin penalidad ni compromiso de abonos. 3. Nos podrías vender tu vehículo y con una parte de este podrías saldar dicho balance. 4. Al finalizar el financiamiento podrás optar por el nuevo financiamiento con un nuevo plazo de hasta 4 años. O simplemente procedes a realizar el saldo sin ningún tipo de penalidad. Nunca había sido tan fácil optar por el vehículo de tu sueño beca móvil vamos más allá